Eres desconfiada, porque te fallaron. Si yo te preguntara si ahora, o en algún momento te volviste una persona desconfiada, sé que tu respuesta sería, porque te enseñaron a ser así. Y quizás yo te pregunto ¿Quiénes? Y tú me responderías, las personas en quien solías confiar. Si te sientes identificado o identificada, esto es para ti. Pues si temes que cualquier persona te pueda lastimar, y ya no crees en el amor, por favor escucha con atención lo que Ricardo tiene que decirte. Te entiendo. Sé que ya no te fías de nadie. Te entiendo. Sé que te da mucho miedo volver a exponer el corazón por las personas que te lastimaron en el pasado. Y sé muy bien que quizás hasta estés enamorada o enamorado de alguien por el miedo, por la duda, hayas tenido que decir no, a pesar de que por dentro querías decir sí, sí quiero. Lo sé, porque lo he visto pasar en infinidad de veces. Sé que por dentro estás quizás enamorado, enamorada de alguien que te mueve por dentro, que te gustaría abrazar, al que jamás querrías dejar ir miedo te detiene, el dolor del pasado y las experiencias de amores ajenos que te hicieron daño. Aún la en tu alma, aún sientes tanto temor que prefieres mejor meterte en la idea de que la soledad es mejor consejera. Y sí, yo sé que en este espacio siempre te he animado a que estés sola o solo, pero la soledad no es lo único que hay. Y aunque en ahora para ti es difícil comprenderlo, porque no lo puedes creer, lo cierto es que hay aún esperanza. Lamentablemente el miedo, el dolor y la sensación de que nos vayan a lastimar, lamentablemente nos aleja de dejarnos hallar por una persona que realmente nos quiere. Lo que es peor todavía, que ya conocemos, que ya sabemos que queremos estar con esa persona, pero que el miedo te detiene te enjaula en la sensación de que no hay esperanza y que te debes resignar. Incluso sé que esa persona especial para ti te habrá pedido que fuera su pareja y sé que por dentro querías decir sí, acepto, yo quiero. Pero fueron tus miedos los que te detuvieron. Dudaste te llenaste de dudas y preferiste correr y llorar. Y sé que en el intento hiciste llorar a esa persona, porque tus miedos te llenaron de dolor y en la marcha llenaste de dolor a alguien que tal vez sí merecía estar a tu lado. Y fueron tus miedos los que te separaron de él o ella. Sé que ahora estás atrapado, atrapada, entre tantas cosas. Ya no te fías de nadie. Escondes la mirada como alguien que huye, porque ves en todas partes el mismo dolor que llena tus ojos. Y sé, sé que esto te hace llorar por las noches, cuando estás sentada en la cama y ves que el calor humano te hace falta, sientes, sientes que no hay esperanza, que todo es falso y de hecho plástico, y que el amor que se exhibe en las películas o las redes sociales es, es solo mera exhibición, y ya no hay lugar para eso en tu vida, y sientes que ya todo se terminó, todo se quebró y todo se fragmentó en miles de trocitos. Te entiendo, te comprendo, porque todos pasamos por esta etapa, una etapa donde, hacia donde sea que vayamos, siempre nos encontramos con el fantasma de nuestro pasado, porque nos dice que no debemos apostar el corazón porque saldremos heridos. Y sé que ya no sabes qué hacer. Si me lo permites, quizás, solo quizás, déjame decirte algo. Y de verdad quiero que en este punto me escuches. ¿Está bien? Número 1. Quien no toma riesgos no gana. La realidad es que nuestros miedos nos alejan de muchas cosas importantes que hay en la vida. Y lo que es peor, nos restan de experiencia que es lo que animora bastante el riesgo que llegamos a tomar. Es decir, existe el concepto de riesgo calculado, que implica que debes atender siempre a estudiar si una persona realmente te merece, te puede querer y te conviene. Muchas personas se arrojan al vacío de una persona, teniendo el de dentro, intentando volar, se rompieron por no saber dónde debían extender sus alas. A veces no se trata del camino, se trata del modo en cómo recorremos ese camino, lo que hace toda la diferencia. No implica negarnos la posibilidad de enamorarnos, encontrar a una persona que sea para nosotros algo bello y que nos comprenda. De hecho, se trata de ser más sabios y ágiles a la hora de escoger a una pareja. Y no quedarnos con la primera persona que pretenda que nos quiere o que actúe como si fuéramos importantes en las promesas, pero irrelevantes en el acto. Hay mucha gente que es buena para prometerte cosas. Vamos, que el mundo está lleno de gente que promete cosas que no puede cumplir. Y yo lo sé. Yo lo sé, te lo juro que lo sé. Sé que a veces uno no quería toparse con esta clase de gente, pero es que de eso se trata, los riesgos, de saber que detrás de cada decisión difícil hay un premio. Puede ser la peor decisión de tu vida, o la mejor decisión. La verdad es que solo cuando cruces esa puerta sabrás si obraste bien u obraste mal. No lo puedes saber, así que cruza la puerta y verás si esa persona es para ti. Número 2. No te tienes que quedar. Hay gente que trata de hacerte ver débil, solo porque te quieres ir, y lo sé. Yo pasé por esa etapa en donde si me iba era porque no era lo suficientemente bueno para ella, y eso sería algo trágico que golpearía mi ego. Pero ahora que lo veo en retrospectiva, sé que esto no es tan dramático como parece. El mundo viene y va y con el tiempo la gente deja de importar, la verdad sí, deja de importar, porque cuando el tiempo pasa la gente ya no vuelve a ser relevante para ti, lo puedes ver en las calles y no sentir ya nada, así que si sí te puedes ir, si donde estás no se te quiere, no se te ama, entonces ahí no perteneces. A creerlo porque eres libre de irte y no eres cobarde por hacerlo. Eres valiente porque la mayoría se queda tolerando un maltrato, una mala relación o una mala compañía. Solo por no parecer débil. Pero te digo algo. Esto no es una carrera de resistencia o de fuerza. Hace un tiempo hablando con un amigo me dijo que su novia veía la relación como ese espacio de tranquilidad y de armonía y que ella esperaba que la relación fuera ese lugar para relajarse llena de tantas cosas estresantes una relación debe ser un colchón donde resguazar nuestras almas aunque al principio le dije a mi buen amigo que eso era una mera utopía por una parte tiene razón el amor debe ser un lugar acogedor en donde estar y no un lugar de tormento y aflicción si estás en un lugar así si estás con una persona así, mejor vete, ahí no es, ahí no es donde perteneces, así que no tengas pena de irte. Número 3. Vuelve a confiar, pero esta vez con la mente, no con el corazón. El corazón, en su sentido más subjetivo y abstracto, se dedica enteramente a sentir. Es un receptor sensorial que nos permite el alma del otro, pero este no puede razonar nuestras decisiones, el sentimiento tiene una forma diferente de funcionar y está hecha para sentir, la lógica, la razón, son esas herramientas que te servirán para evaluar e identificar si te aman de verdad o solo buscan jugar contigo, sé honesta, sé honesto contigo mismo y mira si la otra persona realmente se puede ganar tu confianza. No somos culpables por el actuar de las otras personas, pero sí somos responsables sobre en quién podemos poner nuestra confianza. Y eso último es lo que tanto debemos cuidar. Así que no confíes en cualquier persona que no pueda estar para cualquiera. Tu amor es tan valioso que si lo entregas como si fuera vino barato, al final como vino barato será tratado. Mi consejo es simple cualquiera y ama, que la vida es tan corta para perderla en viejos dolores, que no te darán nada.